Queridas amigas. siguiendo con nuestra clase de nuestro bello nievecito, el día de hoy, ya vamos a hacer nuestras facciones de carita, nuestra facción de carita, vamos a hacer nuestro gorrito y vamos a terminar nuestro bello nievecito. Aquí ya nos habíamos quedado, ya habíamos hecho, ya habíamos rellenado todo el cuerpo. Ya le pegamos también, con paciencia, le pegamos los bracitos, ¿no? Le hemos pegado los bracitos como hicimos con el cierre de la parte de atrás de la cabeza, ¿no? Uno arriba, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo y así hemos hemos cerrado uno arriba uno abajo uno arriba uno abajo con punto invisible hasta llegar hacia el otro lado igual hemos hecho la parte de acá entonces ya habíamos separado el cuerpo de arriba el cuerpo de abajo entonces ya está listo nuestro cuerpecito entonces ahora lo que hemos hecho ya hemos puesto no ya hemos puesto nuestro nuestras separaciones de los ojitos que hemos puesto dos centímetros y medio a cada ojito dos centímetros y medio a cada ojito y aquí al centro le hemos dejado le hemos dejado a ver le hemos dejado uno, dos, tres centímetros y medio al centro le hemos dejado tres centímetros y medio y cada ojito dos centímetros y medio ¿por qué? porque aquí al centro va a ir nuestra naricita ¿no? entonces solamente vamos a hacer vamos a hacer nuestro nuestras facciones de ojo y boca nuestras facciones de ojo y boquita ¿no? no necesitamos más Aquí hemos hecho la separación de dos y medio, y acá abajo hemos dejado tres, tres dedos hacia abajo. Ojo, tres dedos hacia abajo. Y las separaciones de la boca es del ojo interno. Esta parte de acá de adentro se llama ojo interno. Para las amigas que todavía no conocen de nuestras clases, ¿no? Para las nuevas alumnas, este del de de adentro es el ojo interno entonces a la altura del ojo interno hacemos el marcado de la boca acuérdense tres deditos hacia hacia abajo no y es a la altura de la de la, de la del ojo interno entonces amigas sencillamente vamos a agarrar nuestro nuestra aguja esta aguja que vamos a utilizar el día de hoy esta aguja es muy pequeñita entonces vamos a utilizar nuestra aguja número 9 nuestra aguja número 9 no que sirve para estas para estas cosas no que es un poquito esta cabecita es pequeña no entonces vamos a utilizar ese esa siempre empezamos ojo de la parte de aquí abajo ¿No? Le, vamos, le vamos a hacer un pequeño mentón a nuestro a nuestro nievecito Siempre es de la costura hacia atrás ¿no? Un dedo, un dedo y medio no Siempre y es también a la altura de la boca Entonces vamos a hacer para que se hace esto Para que le salga un, una especie de cachetitos ¿no? Una especie de cachetitos a nuestro a ver, vamos a ver, está igual, no. Tiene que estar a la misma a la misma altura, ¿no? A la misma altura, miren ustedes, ustedes en casa lo hacen con calma. Entonces empezamos, empezamos en este alfiler, sacamos el alfiler y hacemos nuestra lazada, como siempre les digo, nuestra lazada. ¿No? nuestra lazada hacemos para que no se salga nuestro hilo no entonces ahora sí nos vamos al ojo interno nos vamos al ojo interno miren ustedes salimos por el ojo interno salimos por el ojo interno y sacamos nuestro Sacamos nuestra, nuestro alfiler, vamos medio milímetro hacia atrás, tenemos que jalar napa, vamos a nuestra boquita, a nuestra primera facción de la boquita, ¿no? Acá no necesitamos hacer nariz porque la naricita se la vamos a poner, ¿no? La naricita le vamos a poner en esta oportunidad, le vamos a poner una naricita. Una naricita que hemos comprado, una naricita acrílica. Igualmente hacia atrás, medio milímetro y vamos hacia arriba, ¿no? Al mismo donde hemos entrado, al mismo nos vamos hacia arriba y miren ustedes. jalan siempre jalando napa, jalan ustedes. Miren ustedes. Vuelven a pasar por atrás. Vuelven a pasar por atrás, ¿no? Hasta que se hasta que se marque, ¿no? Pueden ustedes pasar dos, tres veces. Acá le vamos a hacer nuestra famosa lazada en la parte de arriba para que quede, ¿no? miren ustedes ustedes en su casa con paciencia y tranquilidad lo pasan tantas veces sean necesarios a veces tres, cuatro no hay problema hasta que queda, ¿no? hasta que queda nuestro hasta que queda nuestro mira aquí Miren ustedes, hasta que queda marcado y que ya no necesitamos jalar, miren ustedes, ahí ya quedó. Entonces, si ustedes gustan, vuelven a hacer una pasada más. Al mismo lado, vuelven a hacer una pasada más. Al mismo lado, vuelven a hacer nuestra famosa lazada. ¿Para qué hacemos esta lazada? Supongamos que se le enredó el hilo, ¿no? Porque a veces suele sucedernos que se enrede el hilo. Se enredó el hilo, se te rompió el hilo o se te acabó el hilo. Al hacer estas lazadas estamos nosotros, estamos asegurando, cosa que si nos acaba el hilo, se rompe el hilo, no hay problema porque no se va a descoser. Porque ya tiene estas lazadas y con estas lazadas es un seguro, ¿no? Con estas lazadas es un seguro. Ahora nos vamos, nos vamos al siguiente. Si quieres hacemos el ojo externo aquí mismo. O si queremos podemos pasar en X al, a la otra, a la, a la otra al lado de la boquita. En esta oportunidad vamos a hacer de una vez el ojo en externo, ¿no? Entonces, sencillamente bajamos, bajamos, bajamos, bajamos a nuestra boquita, al punto de nuestra boquita y después Vamos, de este mismo punto, vamos al ojo externo. Entonces, miren ustedes, vamos al ojo externo. Tien tenemos que quedar en el mismo lado de nuestro alfiler. Entonces, miren ustedes, sencillamente dan, hubiera... Empezado con otro color de hilo para que ustedes puedan con facilidad mirar, no, pero no importa. Ya entonces ustedes vuelven, vuelven a pasar al mismo lugar. Vuelven a pasar al mismo lugar. No, ahora sí jalan hacia atrás, ahora sí vamos a hacer lazada, miren ustedes, vamos a hacer lazada, allá arriba, vamos a hacer lazada, siempre vamos a jalar, a veces se nos enrede el hilo, como les digo, a veces se nos enrede el hilo, suele pasar, así que no se preocupen, con tranquilidad lo Ustedes lo desenredan o de lo contrario si ya no pueden desenredarlo, sencillamente lo cortan o lo dejan ahí y después cuando vuelven a pasar, ustedes rompen, o sea, esconden el hilo. Miren ustedes, ya quedó con dos pasadas. Ahora lo que hacemos es, volvemos al punto interno, al ojo interno y vamos a la boca ¿no? ¿para qué hacemos esto? para poder marcar nuestro nuestro ojito para poder marcar nuestro ojito regresamos acá le tenemos que hacer una lazada para que para que pueda quedar bien Miren ustedes. Un poquito nada más. ¿Para qué? Para poder hacer... O bien pintamos el ojito, o bien le ponemos unas pestañitas que también queda muy bonito. Para que simule que está dormido, ¿no? ¿No? con unas pestañitas a veces no nos animamos a animar no nos animamos todavía a pintar tenemos un poquito de miedo entonces sencillamente la solución para estos pequeños o también en los mismos muñecos también ustedes le pueden poner unas pestañitas ¿no? lo sencillo que es sencillamente le ponen unas pestañitas entonces Miren ustedes, hacen la lazada y si no se queda todavía, vuelven, vuelven abajo, vuelven a dejar la lazada arriba, vuelven a dejar la lazada arriba, ¿no? vuelven a dejar la lazada arriba. Miren ustedes, ya quedó el primer el primer ojito. Entonces vamos ahora vamos nosotros a nuestro otro alfiler de la parte de abajo de nuestra boca. Tiene que acuérdense que tiene que quedar en el mismo lado, porque si no nos va a salir una boca media chueca. Entonces vamos Damos medio milímetro hacia atrás y vamos a nuestro ojo interno. Acuérdense, jalando napa, vamos a nuestro alfiler para que quede en el mismo lado. Sacamos el alfiler, ahora medio milímetro hacia atrás. Volvemos al mismo punto. Volvemos al mismo punto donde hemos entrado. Volvemos a jalar, volvemos a jalar, otra vez volvemos, otra vez volvemos y acá sí ya vamos a hacer nuestra famosa lazada, ¿no? Nuestra famosa lazada. volvemos a nuestro a nuestra boquita volvemos a nuestra boquita vamos a hacer nuestra lazada vamos a hacer nuestra lazada jalamos volvemos a entrar volvemos nuestro ojito vamos a jalar miren ustedes los dos lados tienen que quedar iguales entonces miren ustedes amigas ya se marcó lo que es el ojito no ambos ojitos ahora regresamos regresamos a nuestra nuestro punto de la boca a nuestro punto de la boca miren ustedes a nuestro punto de la boca yo estoy en mala posición por eso que a veces tengo que dar la vuelta entonces, vamos a regresar, vamos a regresar y nos vamos a ir al otro punto. Ustedes ya saben, nos vamos al otro punto, sacamos el alfiler, volvemos, sacamos medio milímetro hacia atrás, volvemos, volvemos todavía no le hacemos lazada otra vez otra vez volvemos al mismo punto de nuestro ojo externo al mismo punto de nuestro ojito externo jalamos ahora sí vamos a dejar para la lazada ¿no? volvemos a nuestra boquita Dejamos para la lazada, dejamos para la lazada, dejamos para la lazada, regresamos y hacemos la lazada. Se quedó el hilo. A ver, miren ustedes, se quedó el hilo. A veces suele pasar. Entonces no importa amigas, vuelvan ustedes abajo. Vuelvan ustedes abajo. Vuelvan ustedes abajo. Dejan para la lazada. Jalamos el hilito. Porque acá está. Otra vez se quiere. Miren ustedes, el otro hilo metió al otro, ¿no? Eso es lo que les decía que no importa. El otro hilo metió al otro. Cosa que aquí nos va a quedar un hilito para la lazada. Regresamos. Regresamos por la misma... De la boquita. Regresamos. Miren ustedes, y ahora sí va a quedar nuestra lazada. Ahora sí va a quedar nuestra lazada. Entonces, amigas lindas, sencillamente regresamos Al punto regresamos al punto y nos vamos hacia el ojo interno hacia el ojo interno y damos nuestra nuestra agujita o sea nuestro hilo pasamos por acá para hacer el detalle del ojo, ¿no? Para que quede marcado, para que quede marcado nuestro ojito. ¿Ven ustedes? Ya quedaron ambos marcados. Regresamos, hacemos la famosa lazada. Y solamente vamos a jalar vamos a regresar para hacer nuestra famosa lazada ustedes en su casa lo hacen con mucha calma amigas mías verán que después de repente a la primera no le sale perfecto acuérdense lo que es facciones para hacer facciones es mucha, mucha, mucha práctica. Verán ustedes que después le va a ser muy fácil. No es nada del otro mundo. Sencillamente es mucha práctica. Ven ustedes, amiguitas, ya tenemos, ya tenemos los dos ojitos, ya tenemos la boquita. Miren ustedes cómo quedó. Ya tenemos los ojitos y ya tenemos la boca. Sencillamente nosotros arreglamos con la napa. ¿No? arreglamos con la napa y si queremos hacerle con el hilo entonces sencillamente vamos hacia atrás vamos hacia atrás donde hemos quedado donde a ver donde hemos empezado vamos hacia atrás donde hemos empezado miren ustedes y regresamos, acá tengo poco hilo, regresamos, vamos a cambiar de hilo para poder hacerlo, porque si no, no nos va, no nos va a alcanzar el hilo, sencillamente acá miren ustedes, yo con qué facilidad voy a cortar y no se me va, no se me va, a deformar las facciones sencillamente cambio de hilo miren qué qué prácticos son las lazadas con las lazadas nos podemos dar este lujo de poder cortar el hilo donde se nos acabe para poder para poder hacerlo otra vez ¿no? para poder seguir con el trabajo como se dice pongo más hilo pongo más hilo y sigo continúo con mi trabajo no continúo con mi trabajo sencillamente saco esto para allá y vuelvo a empezar vuelvo a empezar por aquí amigas lindas vuelvo a empezar por aquí no quiero que se me enrede el hilo vuelvo a hacer mi lazada vuelvo a hacer mi lazada Y sencillamente voy al punto voy a punto al ojo interno pero ojo tienen que salir en, la, en el mismo sitio del hilo del, del ojo porque si no de lo contrario el hilo puesto en otro lugar hacemos otra facción entonces sencillamente amigas Vamos, jalamos, regresamos, regresamos a la boca, regresamos a la boca, miren ustedes, tengo que ponerme en una posición para que ustedes puedan ver. Regresamos, jalamos y después pasamos hacia el otro lado, ¿no? Pasamos hacia el otro lado, al ojo interno, pasamos al ojo interno, miren ustedes, pasamos, jalamos al ojo interno y ya jalamos un poquito más. Volvemos para pasar por segunda vez. Volvemos siempre al ojo interno. Siempre al ojo interno. Volvemos. Miren ustedes, jalamos y regresamos hacia atrás. Regresamos hacia atrás. Ven ustedes, regresamos hacia atrás. regresamos hacia atrás ¿no? hacemos cerramos aquí siempre se enrede el hilo este hilo nos hace patalear volvemos Entonces, amiguitas, ya quedó nuestro, ya quedó nuestra, acuérdense del hilo, perderlo dentro, perderlo dentro de, dentro de la cost, o sea, dentro del relleno, ¿no? Ahí solito ya se va a perder, vamos a... solito se va a perder entonces amigas ahora lo que vamos a hacer ay se nos cayó lo que vamos a hacer con este nievecito sencillamente es no quiere salir no quiere salir porque se había lo que uy otro que se ha se ha deshecho bueno, esperemos que este, ahí está, este está bueno. A veces, por estar limpiando, se les cae y sencillamente lo dejan así. Entonces, sencillamente, vamos a maquillar. Vamos a maquillar en esta oportunidad. Sencillamente estoy maquillando con el maquillaje que usamos, polvos, ¿no? sencillamente un poquito un poquito de maquillaje estoy echando ustedes pueden utilizar pinturas acrílicas o esto también pueden utilizar Utilizan con su con su esponjita o si gusta agarran su pincel grueso y comienzan a darle, ustedes así, un poco. Ven ustedes, con pinturas acrílicas, con la técnica de pincel seco. Van ustedes a maquillar un poco, un poco los ojitos, un poquito nada más. Si quieren un poco la boquita, si quieren lo pintan rojo, lo pintan del color que deseen, coral, rojo. Dando, dando vueltas, dando vueltas al pincel, o como le digo, con su brochita de repente, ¿no? Con su brochita. ¿Ven ustedes? Ya más o menos está quedando nuestra carita. Esto es, esto es una chapa cualquiera que utilizamos, ¿no? Que utilizamos nosotros yo los utilizo mucho para un proyecto rápido para un proyecto rápido lo utilizo ¿no? porque si voy a sacar la pintura acrílica todo eso nos vamos a demorar ahora, lo que vamos a hacer con este nievecito vamos a ponerle pestañas ¿para qué? para que simule que está dormido ¿no? esa es la forma más fácil, más práctica las que deseen lo pueden pintar, no hay problema. Otras personas le pueden poner ojos acrílicos, no hay problema. Como ustedes, mejor se acomoden y como ustedes, mmm, lo que más les guste. no En eso no hay ningún problema. Acá vamos a, vamos a cortar las pestañas a la mitad para poder ponerlo en cada lugar. no Vamos a cortar las pestañas en la mitad para poder ponerlo miren ustedes sencillamente estas pestañas ya vienen con su pegamento pero si gustan sencillamente ponen un poquito de goma mejor dicho no de goma sino de nuestra silicona líquida sencillamente ponen ustedes un poquito vamos a ver ponen ustedes un poquito para que se pegue bien porque a veces estas estas gomas porque se pasan porque como tienen mucho tiempo en el mercado no sabemos cuánto tiempo tienen estas pestañas entonces se nos va a despegar entonces para poder nosotros estar más seguras no que nuestras pestañitas no se salgan le pasan silicona líquida le pasan la silicona a los ojitos y después le pegan sus pestañitas no hay problema entonces miren amigas sencillamente lo colocan así Miren ustedes, de una de una pestaña hemos sacado dos. De una pestaña hemos sacado dos. Entonces igual hacen aquí. Ay, me estoy poniendo la pestaña al revés suele pasar. Así que, amigas, siempre lo revisamos, siempre miremos bien lo que estamos haciendo, porque, como les digo, no suele pasar. Ahí están ya las pestañitas. Miren ustedes, ya quedó con su pestañita bonita, ¿no? Semeja que...